Soy Javier Gocende, me dedico al marketing online tanto a la formación como al, eh, a la consultoría, llevo ya pues, unos 12 años en, este, en estos menesteres, me gano la vida por un lado pues, dando clases en instituciones como eh, Fundesen, otras escuelas de negocio, charlas y también pues, me dedico a la consultoría de marketing online, y me especializo más que todo. ...en la parte de, de posicionamiento en buscadores, analítica y, y también un poquito en, en redes sociales. Un día cotidiano en mi vida pues es... Eh, me levanto, eh, le hago el desayuno a mis hijos y a mi mujer... ...vale, eh, a veces los llevo al colegio, a veces los llevo a ellos... ...y bueno, y me voy a mi, a mi oficina y en mi oficina pues lo que hago es primero reunirme con mi equipo... ...tengo una agencia con excelentes profesionales, me reuno con ellos, vemos, eh, planificamos la, la semana... Le las tareas eh, y bueno, me pongo. Lo primero que hago es revisar las webs de mis clientes, la analítica, ver el tráfico como le ha ido en los, últimos, en, los, en los últimos días. Pongo la lupa ahí donde haya, que, que, donde haya algo ahí que me, que me llame la atención y después ya me pongo pues, con, con mi lista de tareas. Lo primero es responder los correos de alumnos o de clientes que preguntan cosas, responder los correos y después ya ponerme el día a día, pues preparar mis clases, eh, hacer informes. Eh, para los clientes y bueno, eh, como, como toda empresa pues también planificar las reuniones reunirme con los clientes y asesorarlos en lo que, en lo que necesito. Tengo 12 años aquí y, y cada año que pasa pues yo tengo más trabajo eh, colegas eh, alumnos que se han formado y que han montado sus empresas, sus proyectos, también tienen más trabajo. Es decir, eh, este es un sector que no conoce de, de, de crisis, ¿vale? Y, y lo bueno es que se está diversificando. vale, Se está diversificando, hay disciplinas como el marketing, redes sociales, video marketing, SEO, que cada vez son más, más específicas yo creo que hay hueco para todo. Tal vez nos pueda dar la impresión de que hay muchas agencias de marketing online, mucho profesional, pero la gente se está especializando y eso es lo que necesitan las empresas, gente muy informada, muy especializada, que les puede ayudar en determinadas cosas que necesiten. Y es verdad que las tecnologías nos han cambiado un poco, eh, tal vez nos estamos volviendo un poco más, más idiotas, ¿no? menos sociables, cuando vamos a, a las fiestas lo que hacemos es ver el móvil y, y no hablar con las personas, y es verdad que nuestras costumbres han cambiado un poco, yo no creo en, eso, en el apocalipsis allí de que nos vamos a ir todos a la porra y los robots nos van a, a, a gobernar. Yo creo que la tecnología ha llegado para mejorar, para que seamos más productivos, para mejorar nuestra calidad de vida. Y en lo que respecta a mí, que son los negocios, pues yo creo que la tecnología ha llegado eh, para ayudarnos. Si sí es verdad que a veces eh, la tecnología le damos tanta, tanta importancia que nos olvidamos de que detrás de un ordenador, detrás de una tableta, detrás de un móvil hay una persona. Yo creo que al final estamos desarrollando como dos especies de personalidades, ¿no? ¿Quién soy yo realmente y lo que yo quiero mostrar, ¿no? Las redes sociales eh, nos, nos ayudan a, a mostrar una, una parte y casualmente muchos en las redes sociales somos felices, ¿no? Somos felices, somos sociables y después cuando conoces a las personas es un poco distinta. ¿Eso ayuda? Bueno, en los negocios sí, porque te ayuda a... a es un packaging, un packaging más, ayuda a, ver a, a, a vender tu marca personal o tu producto o tu servicio de una manera... Eh, mejor vale lo que no hay que perder es que si sí, la imagen que tú transmites es la imagen que tienes que, que, que mantener todo el mundo muestra casos de éxito y lo feliz que es pero los que muestran también su fracaso cuando leo no también también pueden generar mucha mucha empatía ¿no? al final no vamos a cansar de ver todo el mundo rosa en redes sociales en internet pues el que muestre un poco las cosas reales yo creo que también puede Llegar a ese a esa persona con la que quiere conectar. Vamos muy en prisa porque salen tantas cosas que no nos da tiempo de, de consumirlas, de aprenderlas y, y, y darle y darle y darle un buen uso. Vale, a mí me pasa mucho pues con las herramientas que yo utilizo en marketing online, pues sale una herramienta nueva. Cuando yo estoy aprendiendo a utilizarla sale otra que, que es mejor, ¿no? en Google Analytics pues sale una herramienta nueva. Las maneras de grabar vídeos sale una aplicación para grabar un vídeo pues sale otra mejor. Vale, va muy rápido para uno pillarlo todo. Uno. Mis hijos, pues obviamente yo veo a mis hijos de 6 años comparados con los que eran a 6 años y, y los veo totalmente distintos. Tal vez ellos sí tengan esa velocidad de asimilar tanta eh, tanta información. Lo que pasa es que a veces tanta información te deja, eh, te, te paraliza allí, no no sabes bien qué, qué, qué opción es la, es la, el, es la mejor. ¿vale? Entonces yo creo que sí, que, que la, la velocidad va muy rápida a nosotros, a mí me va a costar un poco... Adaptarme, ¿vale? no podré consumir toda la información, tendré que ser muy elitesco eligiendo lo que me lo que conviene, lo que le puedo sacar partido. Para las nuevas generaciones, seguramente van a poder asimilar más ese, esa velocidad.